¡Yo atiendo! ¡Yo atiendo! ¡Ya voy! ¡Hola, chicas! El crustáceo cascarudo a sus órdenes. Bienvenido, bienvenida a Susurro de Papel. Mira, es que he comprado pizza. ¿Pizza? ¡Claro que tenemos pizza! Oh. ¡Vearemos a su domicilio en un segundo! Y vengo aquí a compartirlo con vosotros. No. ¡Paquetito! Yo no voy a domicilio, pero ¿Sí? tú sí. Chiquitito de Scrap Motril Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidos a Scrap Motril es ya cerramos. Pasamos a la mesa y os enseño que me ha mandado Me lo mandó el lunes y ha llegado hoy viernes Que me hacía mucha falta Pasamos a la mesa y os enseño oh, Mira, chicas, es que me... Uy, uh, que tengo aquí la dirección y todo Mira, chica, es que me, me salieron unos trabajillos, unos encargos y yo tenía lo justo y necesario y me hacían falta un poquillo de más cosas y entonces pues llamé a Carmen y le dije Carmen, por favor, ¿me puede mandar, por favor, un paquete urgente aquí? Y me dijo, sí, no te preocupes, ahora mismo yo lo preparo, te lo hago. Total, que me lo hizo la mujer, me lo mandó certificado el lunes y hoy viene pues ya está aquí. Y por la compra... Carmen de Motril me ha regalado. Mirad qué bonita. Parecen preciosas, ¿eh? Esta rosa. Y me ha regalado esta servilleta. Muy primaveral. Y esta otra. Que me ha encantado, encantado, encantado. Os voy a enseñar qué más compré. Mirad, tengo el glossy por menos. No sé si se va. A ver. Aquí. Ya. Bueno, ahora los que lo he manchado al doblarlo, pero tiene menos de la mitad y yo lo utilizo mucho. Y para que no quedarme sin Glossy, porque siempre se me olvida comprarlo, pues le pedí que me mandara un, un Glossy Hacen, que esto es lo que he comprado. Y mmm, me dijeron que este, me han dicho que este pegamento que es de, de Alberto Juárez, creo que es, perdón por el ruido, este pegamento que creo que es de Alberto Juárez, este, los, ella los tiene todos y entonces le dije, pues dame este de, de punta de precisión. Esta viaja tanto que el tercer viaje que sube y bajo, ¿ve? Mira, yo siempre lía con las puntas. ¿Ves? Mira, la, la agujita y lo voy a enseñar así. ¿Ves? y el, el agujerito, mira, es muy chiquitito. Y entonces le dije que me mandara un pegamento, nunca lo he probado, lo voy a probar. Tengo pegamento, pero por probarlo, como es de precisión, punta fina de precisión, ¿vale? Pues me pedí uno de estos. Después me he pedido de Así crea pues, mira, me he pedido esto que son piezas de metacrilato que valen 9,50, una pasada, muy cara. Mira, y me compré esta. Porque esta me gustaba y dije, bueno, quiero tenerla. Y las llavecitas que son muy chiquititas y tal. Pero mmm, la verdad es que 9,50 lo veo mmm, caro. Pues es de Metacrilato de Basis Crea. Muy caro. Y después le vi que subió a Instagram estas palagrita brita Ve que esta es de también de Basis Crea. Y le cogí solamente, pues... Estas que vienen por aquí en fondo blanco y las letras negras vienen en, en español. Y estas que vienen pues en lilita, en verde manzanita, en salmón, en un rosita muy claro, en un rosa más, más oscurito, en rosa bebé, en vainilla y en amarillo. Y entonces pues le pedí estas dos cosas. Bueno, después compré... 180 gramos mira aquí están para hacer los encargos que tengo que hacer veis estos folios que le encargué creo que fueron 40 o 50 esto que es tipo canson pero más barato que el canson y, y nada y se lo encargué a ella para hacer el, el trabajo es eh, un trabajo es eh, un libro de firmas de comunión y después también le encargué de la misma colección de esta de de base, crea. Mira, le encargué esto que no lo vaya a ver si no le pongo algo debajo. Y voy a intentar a ver que se vaya. Esto es rosa palo. Mira, vienen con unos lacitos. Lo veis en celestito y es un acetato. Y vale 220 y mide 30 y medio por 30 y medio. Creo yo que me... sí, y justo 30 y medio de 30 y medio. Y son lacitos. La cito en azul. Un azul muy mono. Pues esto también se lo cogía ella. Y después la bulla era... Bueno, voy a quitar la caja ya. La bulla era por esto. Que eran los papeles de comunión de... De Daita Porque necesitaba más. Y yo tenía uno de cada. Y entonces le dije, mira, mándame unos cuantos. Y estuvimos viendo, porque ella de Gaita tiene todas las colecciones. Le pedí estos estos que son recortables, ¿veis? Este, que por aquí es así. Pero vamos, yo creo que lo voy a usar por aquí. Este, que también son recortables. Por atrás es rosa con lunares blancos. Y este, que también son recortables. Fondo nada, fondo nada, porque yo lo recorto. A ver, perfilándolo. Y por detrás es azul. Después le cogí estos que son básicos, ¿veis? Le cogí dos, tres. Y por detrás, así. Que no tienen nada. Parece lino. Parece un lino. Pues este. Le cogí tres de estos, de los pajaritos. Son también de daika. Que por detrás son así. El fondo, el lunarito, creo que es azul celeste muy clarito. Y sobre el fondo bisón. Después le pillé este, que me parece muy bonito que es el, la celebración ¿ves? y le cogí dos, y por detrás así, pero vamos yo voy a usar los dos y después le cogí este de la puerta de la iglesia también le cogí dos por detrás es así, me encanta por detrás es precioso y me gusta un montón y este, que es el de la jaula, ¿veis? Que el cielo azul con la jaulita colgada y por detrás son tiras de flores. Y por último, coge, le cogí este, que es la niña en un columpio y le cogí dos también y por detrás el lila un punto, uh, con punto lul los puntitos los lunaritos son en rosa palo ¿sí? y me parece muy chulo pues ya está, esto es todo, es una mini compra urgente que me hacía falta y gracias pues a, a, a la rapidez de ella y a correo que esta vez ha funcionado súper bien sí. me ha llegado me dijo me lo mandó el lunes a mediodía y me dijo me han dicho que el viernes te llega y el viernes esta tarde sí. a las 6 y poco me hayan ha pitado el cartero que había llegado pues nada chicas desearos lo mejor que paséis ya lo que queda de tarde pues muy bien y despedirme si queréis hasta la próxima y si no pues gracias por ver este chao cuidaros vamos a entrar para que veáis la tienda de carne <tose> suscríbete <tose> <Manita tí. risas> ¡Gracias!